Caicho, bienvenidas, bienvenidos a, a un nuevo vídeo en este canal de, de vídeos de la Facultad de Informática de Donosti eh, y en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo se puede hacer para eh, crear una interfaz de usuario en un proyecto de realidad virtual utilizando las Oculus eh, eh, Quest, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver eh, muy rápidamente ¿Por Bueno, pues eh, gracias a Dios eh, ya eh, las, la, el, eh, el paquete de Oculus Integration viene ya con, con las herramientas que necesitamos para hacerlo de forma sencilla. Y para ir más rápido, pues voy a partir de, de un proyecto ya más o menos en marcha. Eh, lo único que hace falta, eh, digamos como prerequisito, es tener eh, un Player Controller metido en, en la escena y, y nada más. Y luego el resto, bueno, pues puede ser una escena vacía si, si queréis. Entonces, el primer paso para, para crear esta eh, interfaz de usuario es crear una interfaz de usuario estándar de, de Unity. Yo voy a hacerlo creando eh, directamente un botón y, bueno, pues como probablemente ya sabréis, nos, queda, nos crea un canvas enorme eh, porque está en, en, la, en escala del, del mundo. Eh, de hecho, aquí, y esta es una de las cosas que vamos a tener que cambiar el, el, eh, o sea, nos aparece aquí que, que el render mode es en screen space, overlay. Vamos a tener que pasarlo a world space. ¿vale? El motivo, bueno, pues que, que realmente, en, eh, a diferencia de una aplicación de escritorio, pues no tenemos una pantalla como tal, tenemos dos pantallas, una para cada ojo y demás. Y esto dificulta un poco las, las cosas, no podemos superponer eh, el mundo virtual con, con esa imagen. No solo vamos a tener que hacer eso, sino que ya veis que cuando cambiamos a World Space nos dice que necesitamos un Event Camera, no tenemos. ¿vale? Importante, ese Event Camera será dentro del controlador, dentro del VR Camera Rig, en el Tracking Space, el Center Eye Anchor. ¿vale? Tenemos que decirle que es el Center Eye Anchor, primer, primera eh, modificación que tenemos que hacer a ese respecto. Bueno, por lo demás, eh, bueno, vamos a mover el, el botón, eh, evidentemente bueno, eh, podéis eh, hacer todos los cálculos de, de tamaño del canvas, botones y demás en coordenadas de Unity del mundo, eh, por defecto vienen en coordenadas que son píxeles y evidentemente bueno, pues a, a metro por píxel eh, se nos escapa un poco, eh, pero la forma más sencilla es que os vayáis al canvas para adaptar todo y seguir manteniendo esa referencia de píxeles y cambiar la escala. ¿Vale? Yo lo voy a dejar en 0,005. ¿Vale? Si hago zoom en el tal, ¿vale? Eh, bueno, está por ahí perdido porque bueno, pues la posición ahora que ya estamos en, en esas coordenadas... Eh, la podemos llevar al 000 vale, si, si vemos el, eh, el canvas, no, bueno, no lo vamos a ver, lo movemos eh, hacia adelante y ya tenemos ahí, eh, ya vemos ahí eh, nuestro, nuestro botón. Voy a añadir para que se vea un poco mejor también, bueno, aquí ya vamos a añadir unas cuantas cosas, no, no voy a programarla, solamente vamos a verlo, vamos a añadir un panel y voy a meter ese botón en el panel en realidad, Vale, y ya veo que estoy tocando ahí la caja así que vamos a sacarlo un poco para afuera vamos a ver eh, qué pinta tiene bueno tiene eh, probablemente lo veamos bastante más de cerca cuando lo veamos en las gafas pero, pero no hay problema ¿vale? Eh, de acuerdo ok bien eh, bueno, más o menos vamos a añadir elementos vamos a añadir Diferentes tipos de elementos, pues para que veáis un poco eh, que, que funcionan todos. Vale, un, un toggle, voy a añadir un, un slider, vamos a moverlo para que no esté uno encima de otro, y vamos a añadir también un eh, input field text mesh pro. Vale, así un poco a lo loco y sin, sin grandes cosas. Vale. Eh, el, el primer paso ya lo hemos hecho. El primer paso es, eh, como digo, poner el canvas en coordenadas del mundo, colocarlo donde nos interese en el mundo, eh, la escala, todo lo que necesitemos y, sobre todo, cuando hacemos eso, pues recordad, repetimos, Event Camera a eh, anchor Camera, ¿vale? O sea, Center iAnchor, perdón. De acuerdo. otra La segunda cosa que tenemos que hacer es que ya... Eh, el, el, el sistema de eventos que utiliza Unity para las interfaces, que es el Standalone Input Module este no nos vale, ¿vale? hay que eliminar este componente ¿vale? bueno, en realidad habría que eliminar este y añadir otros, otros componentes pero en realidad, eh, en lugar de hacer eso, lo que podéis hacer es directamente eliminarlo y vamos a, vais a buscar UI Helpers ¿vale? este prefab que tiene, eh, que viene en, el, en la carpeta Sample Framework Core de ui Prefabs, ¿de acuerdo? Entonces, este, este prefab viene con un Event System que ya, bueno, pues tiene modificado el, el OVR Input Module eh, por, o sea, tiene modificado, tiene editado ese módulo que veíamos antes y, y puesto este Importante, para poder operar con la interfaz necesitamos definir el transform del rayo que va a mover el puntero láser. Ya veis que el, el puntero láser ya está puesto, ya viene puesto por defecto, que es este laser pointer de aquí, eh, con una pequeña salvedad, si os fijáis, eh, tiene un line renderer, de hecho, vamos a hacer zoom y no lo vemos, ¿vale? Tiene un line renderer, pero que por algún motivo está desactivado, ¿vale? Eh, simplemente lo activáis ese componente y ya está. Veis que se ve rosita, eso es porque no, tiene, eh, porque no tiene un material definido. Podéis definir el material. Por ejemplo, uno de los materiales que hay, si buscáis laser, es el, el teleport laser verde. En realidad, eh, si veis aquí, eh, ya nos dice que es... Eh, bueno, no lo veis, que yo que estoy, estoy yo eh, en medio, pero... Bueno, más o menos. Sí, sí se ve. Eh, que es de tipo eh, no, no iluminado color, ¿vale? Entonces, bueno, podéis, podéis definir el material que, que os dé la gana para eso. ¿Vale? Entonces, eh, eso ya lo, lo tiene, pero lo que no tenemos es eh, quién va a controlar ese, ese láser, ¿vale? El láser controla el puntero, pero ¿quién controla el láser? Y para eso, bueno, pues eh, yo tengo puesto aquí en el, en el Right Controller Anchor, tengo puesto el, el prefab de de mi... bueno, del mando y podéis pasárselo directamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más cosas? A ver, con eso yo creo que tenemos... Vale, sí. Eh, otra cosa que necesitamos en el canvas. Esto. Eh, que es cómo detectar... Eh, es el elemento, el componente que se utiliza para detectar que estamos tocando en, en ese canvas. Que es un graphic raycaster. Bueno, pues eh, como nos ha pasado antes, eh, ese graphic raycaster no nos vale. Ponéis raycaster de nuevo y veis que hay un eh, OVR raycaster. Vale, en este aquí tenemos el, el pointer. Eh, vale, el pointer eh, será el, el laser. Y eh, bueno, pues ya está. En principio, con esto eh, debería de funcionar. Vamos a, a probarlo. ¿Vale? Compilo la aplicación y, y vemos si funcionan los diferentes elementos. Eh, como digo, no los voy a programar. Se programan exactamente igual que, cualquier, que los elementos de las interfaces gráficas normales. O sea, tienen sus eventos y sus cosas por ahí. Eh, y eh, lo, que, lo que sí que vamos a ver es que funcionan pues el menú desplegable se despliega el, eh, el, el slider podemos moverlo a un lado y a otro etcétera, etcétera ¿Vale? bueno, pues ya vemos que vale. una vez que arranca la aplicación pues ya vemos, tenemos eh, nuestro láser que intersecta con, con el canvas y se ve ese puntito blanco que es la, el, el puntero en cambio, si apuntamos hacia afuera, pues eh, ya vemos que, ¿eh? que, no, que atraviesa los objetos. Si, si clicamos sobre el toggle, se activa y se desactiva. Si clicamos sobre el botón, ya vemos que cambia de color, eh, lo que indica que está funcionando, y el, es, el slider se, se mueve. Si clicamos en el texto, no pasa nada. ¿Vale? Eh, ¿Cómo podemos solucionar eso? bueno pues ahora ahora lo vemos para solucionar ese problema lo que vamos a hacer es lo que tenemos que hacer es ir a al eh, camera rig en el camera rig hay un ovr manager vale que es el que bueno ya, ya hemos visto que lo hemos gestionado pues para para determinar por ejemplo el origen del tracking y demás bueno pues en este camera o sea en este manager tenemos también un, un, eh, una opción, aquí abajo, que es requires System Keyboard. Si seleccionamos ese Require systems keyboard, System Keyboard, cuando pulsemos en un botón que requiere introducir texto, nos abrirá ese, ese overlay de ese teclado típico que tenemos en, en, eh, en las Oculus. ¿vale? Bien, pues nada, como, como antes, si clicamos en el botón, el toggle... El slider funciona y ahora si clicamos en el texto vemos que nos aparece el teclado de tal manera que podemos escribir pues lo que lo que queramos de acuerdo podéis eh, clicar eh, el texto que queráis y luego simplemente si clicáis fuera pues ya des se desactiva eh, ese, ese teclado y, y eso es prácticamente todo eh, Básicamente, con eso ya tenemos, bueno, pues ya tenéis la posibilidad de, de crear cualquier interfaz de usuario exactamente igual que las que, que, las que eh, creamos utilizando el, el UI estándar de, de, de Unity. vale Lo único que, que no he comentado, eh, si vamos al, a ver, si vamos al, no, aquí en el Event System, vale eh, por cierto, el botón que se utiliza para hacer clic, bueno, tenéis aquí, ahora mismo estaba puesto en el One, pero pues, podéis escoger el, eh, el botón que queráis. Bueno, por supuesto hay un montón de opciones, como, como podéis ver aquí, pues utilizar el, eh, el, el touchpad para hacer scroll, drag, en fin, un montón de parámetros que, que podéis ir ajustando si, si lo deseáis. Y eso es todo. Con esto ya, como digo, podéis crear cualquier interfaz de, de usuario eh, para, para las aplicaciones de realidad virtual.